la cúspide, el apogeo, la cima de la conclusión. Todos los finales de algo son principios de algo. Se llama tránsito cósmico, mutación. Somos un todo unificado, un todo vital, las partes que suman al todo, el todo que no es sin cada una de las partes unidas. Se llama existir cósmico, celebración sugiero que lo intentes vibramos en la frecuencia frecuencia de conciencia la potencia del amor expresado en libertad a partir de la experiencia tú decidirás se llama proceder cósmico con fabulación Participa de la salida del sol Participa con la llegada de las estrellas Participa conmigo para que la energía Cosmica fluya en la tierra Compartamos nuestras riquezas humanas Sumando al fractal Seamos cómplices El cosmos baila contigo Canta conmigo el cosmos vos Solo observando el interior, del otro encuentras los puntos que unen, nos unen a todos. Todo es una y la misma sola cosa. Costumbres, reglas, modelos, patrones. Abanico de ilusiones, si continúas durmiendo. Crees todo lo que ves, pero puedes ver todo lo que es. Si continúas como automata, haces todo lo que ves, pero... Muchos cantamos Muchos bailamos Muchos vibramos caer como el buzo lentamente hacia atrás en la profundidad de tu alma en la abundancia del cosmos en la profunda verdad que sabe la diferencia entre continuar dormido y alcanzar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 El cosmos, tú. El cosmos, yo, juntos cantamos. Unidos, Cantamos tú y yo, bailamos tú y yo, yo y tú, juntos los dos, unidos, unidos, unidos, unidos. El cosmos baila contigo, canta conmigo el cosmos, tú, el cosmos, baila conmigo, canta contigo, el cosmos, yo, tú, cantamos tú y yo, bailamos yo y tú, juntos los dos. Los dos, unidos, unidos, juntos los dos. Cantamos, bailamos. Muchos cantamos, muchos bailamos, muchos vibramos. Cantamos, bailamos, juntos los